Hey, estos son 10 consejos para una buena implementación BIM. El orden en que los voy a decir no es que sea un orden recomendado, ni nada por el estilo, ni el orden que se debe seguir. Simplemente son las ideas según se me fueron ocurriendo. El primer consejo es dar a entender el potencial del proceso BIM a los ejecutivos de la empresa. Hace un momento te dije que el orden realmente no importaba, que no era muy relevante. Pero definitivamente esto sí es lo primero que debe ocurrir. Y es que los gerentes, los ejecutivos, todas estas personas de alto rango visualicen el potencial que supone la digitalización de procesos constructivos. Es decir, que todos estemos sobre el mismo barco El caso más normal es que las personas que están al frente de trabajo Dándole a la acción todos los días Sean los primeros que se den cuenta del potencial que tendría implementar BIM al menos a nivel técnico. Es muy común ver que los altos mandos de las empresas no vean el valor en la digitalización, no quieran invertir en mejorar sus procesos o definitivamente no hayan hecho el cambio de mentalidad necesario para adoptar el proceso BIM. Entonces este es el punto donde los miembros del equipo que ya vieron el potencial demuestren que sí vale la pena. Quizás con resultados de otras empresas o números y estadísticas de estudios que demuestren un alto incremento de valor empresarial después de la implementación. Ya sabes que a los directivos les gustan mucho los números. Recuérdales que estamos en un cambio de era, en una transformación digital. El segundo consejo es sobre tener claridad de qué es y qué no es BIM. Uno de los principales problemas al tratar de implementar BIM es pensar que únicamente se trata de softwares para ahorrarnos un poco de tiempo. Si estás viendo este video y por algún motivo no sabes ni siquiera qué es BIM, por acá arriba te dejo un video que hice sobre el tema. Aquí lo más importante es entender que BIM no es un programa ni un grupo de programas es un proceso que se debe estructurar y que más allá de digitalizar procesos de construcción se trata de una transformación digital que supone un cambio en las empresas y en las personas y eso del cambio de las personas me da pie para hablar del tercer consejo y es sobre el cambio de mentalidad o el mindset a ver realmente no es una novedad que estamos en un cambio de era hay personas que no nacieron con la tecnología y hay otras personas que sí dependiendo del caso puede ser más o menos difícil hacer un cambio del chip no ganamos nada con decir que estamos utilizando tecnología en la construcción si aún hay personas que no ven el proceso BIM como algo transversal a la empresa y que no solo impacta los aspectos técnicos sino otras áreas como el mercadeo, por ejemplo. Si no somos conscientes que estamos en un tiempo de cambio donde tenemos que reestructurar la forma de pensar para dar cabida a las nuevas tecnologías básicamente estamos perdiendo el tiempo con la implementación BIM. ¿Por qué? Pues porque nunca le vamos a ver el verdadero potencial más allá de ahorrarnos tiempos y costos. Por ejemplo, te has puesto a pensar en qué está ofreciendo el mercado muy probablemente otras empresas ya están agregando valor a los clientes incorporándolos en el proceso. Esto hay que verlo como una posibilidad de incrementar la presencia en el mercado de la empresa, de aumentar el valor y la competitividad. Yo suelo decir mucho que el que no se monte en el carro del BIM está saliendo de la industria. Así de sencillo. Claramente, esto no es algo que se haga de la noche a la mañana, porque estamos muy acostumbrados a trabajar de cierta forma y que llegue alguien a cambiarnos la forma de hacer las cosas puede ser un impacto muy difícil. Pero hay personas que son muy reacias al cambio y de todas maneras, tarde que te temprano lo van a tener que hacer. Para esto incluso las empresas que están un poco más experimentadas en la implementación BIM se han dado cuenta que se vuelve necesario rehacer un poco la estructura organizacional. Cambiar un esquema jerárquico por uno más descentralizado que dé cabida a una mejor comunicación en pro de la colaboración. Ya que en los procesos BIM las personas son incluso más importantes que los mismos programas informáticos, eso nos lleva al siguiente punto y es entrenar el equipo de trabajo. Ojo, esto es lo más típico con lo relacionado a una implementación BIM y son las capacitaciones para hacer uso de los softwares en pro de los procesos de la empresa. La cosa realmente está en que muchas implementaciones se centran 100% en el entrenamiento técnico, es decir, en saber cómo modelar, cómo cuantificar, cómo presupuestar con los modelos, etcétera, etcétera. Pero no todas las implementaciones se centran en el otro tipo de capacitación que también es importantísima y que son las habilidades blandas como el liderazgo, la comunicación asertiva, la gestión de equipos, la creatividad, la integridad profesional y personal la cortesía incluso aunque no lo parezca entre otras muchas habilidades que debe tener el personal sobre todo los que están a cargo de equipos para velar que el proceso se ejecute de manera adecuada es decir, coordinadores BIM, BIM managers, etcétera, etcétera. Es decir que todo el tiempo estamos tratando con personas y no solo con computadores, por lo que debemos interactuar con todos. Dicho esto, una implementación donde se capacite no solo en aspectos técnicos, sino en habilidades blandas como las que te dije anteriormente, es una implementación BIM que va muy bien encaminada. El quinto consejo es sobre desarrollar protocolos, estándares, guías, etcétera, etcétera. Si no tenemos unas buenas prácticas para ejecutar procedimientos que sean consistentes en todos los proyectos, es muy difícil que el equipo de trabajo logre dar el siguiente paso en la implementación BIM. Para esto los protocolos y los estándares son de muchísima ayuda porque aumenta la consolidación de las personas en los procesos y hace que cualquier grupo de trabajo que deba ejecutar esos procesos siempre tenga unos lineamientos bien definidos y básicamente hace que no inventemos una forma de trabajo ni que quede a nuestro criterio cómo hacer alguna actividad. Ahora, no es necesario realmente desarrollar un estándar supremamente único y exclusivo desde el comienzo, también podemos hacer uso de estándares y protocolos internacionales que ya están definidos y tomarlos como punto de partida para ajustarlos y crear los propios de la empresa. De hecho, también es muy recomendable hacer uso de la norma ISO 19650 que busca regular la forma de trabajo en proyectos constructivos desarrollados con procedimientos BIM. La normativa en sí no es gratuita, o al menos no mientras estoy haciendo este video, pero en la descripción te dejo la página de Building Smart en Español donde puedes descargar un documento que te da una introducción básica para saber más, sobre el tema. El sexto consejo se trata sobre documentar procesos y flujos de trabajo. Cuando hablamos de una implementación BIM hay una palabra que sale a reducir todo el tiempo y son los procesos. ¿Por qué? Porque una implementación BIM impacta directamente en la forma en la cual desarrollamos los trabajos de la empresa. Bajo este escenario tener una buena documentación sobre cuáles son los procesos de la empresa y cómo los ejecutamos es un dato de entrada brutal para la implementación eso permite revisar y ajustar los flujos de trabajo para dar cabida a la digitalización que proporciona el proceso BIM. Normalmente esos flujos de trabajo tienden a cambiar en pro de optimizar el proceso. Y ahora hablando de procesos es muy importante integrarlos todos lo que nos lleva al siguiente consejo que es la integración de procesos. En el tercer consejo que fue sobre el cambio de mentalidad te dije que BIM es algo transversal a la empresa muchas veces tendemos a ver el proceso BIM únicamente para las etapas de diseño pero debemos recordar que abarca todo el ciclo de vida del proyecto Proyecto, por lo que se hace desde la etapa de concepción hasta la propia demolición ahora como esto funciona para todo el ciclo de vida del proyecto también deben intervenir otras áreas de la empresa y cuando hablamos de otras áreas ya pensamos en la integración del proceso bim con un software erp que significa enterprise resource planning o sistema de planificación para recursos empresariales este tipo de plataformas permiten hacer gestión de proyectos, de ventas, de contabilidad financiera, de producción, de logística e inventarios, de recurso humano, de servicios, etcétera, etcétera. Muchas de esas áreas necesitan información proveniente del proyecto. ¿Y qué es un modelo BIM? Pues no es más que un modelo 3D con información. Esa información debemos gestionarla y utilizarla en otras etapas del proyecto. Y una integración del modelo BIM con un software ERP garantiza una muy buena fuente de información. Ahora, el octavo consejo es sobre el uso activo de KPIs. Por si no lo sabes, KPI es una sigla que significa Key Performance Indicator. O en español lo hago como indicadores clave de desempeño. Bueno, resulta que estos indicadores nos permiten tener una medición sobre la efectividad o el impacto que tiene lo que estamos haciendo por mejorar un proceso. Y como una buena parte, de la implementación BIM es mejorar procesos digitalizándolos, ¿qué mejor que unos buenos medidores para darnos una idea de cómo vamos. Bueno, realmente una implementación BIM es algo de nunca terminar. ¿Por qué? Porque la tecnología está evolucionando constantemente. Estamos aprendiendo todo el tiempo y buscando proactivamente formas en las cuales podamos mejorar los procesos para que sean más eficientes. Siendo este el caso, los KPIs no deberían ser utilizados únicamente durante la implementación BIM inicial, sino que debe volverse una costumbre para la empresa medir el desempeño de los procesos para detectar posibilidades de mejora. El consejo número 9 es sobre acotar la implementación a lo que necesita la empresa. Cuando se está en la etapa inicial de implementación BIM es muy normal que se quiera hacer de todo y la verdad es que no es para más, estamos viendo un montón de softwares que parecen ser capaces de hacer cualquier cosa y nos hace creer que tenemos todo el mundo bajo nuestros pies, pero no hay nada más lejano de la realidad. Al ser tanto los procesos que debemos digitalizar en la empresa, debemos ser muy cuidadosos y no empezar a implementar BIM en cosas que no son claves para la empresa. Por ejemplo... Una empresa constructora que no haga diseños no necesita poner el máximo empeño en tener los mejores modeladores y en saber usar al derecho y al revés los softwares de modelado BIM. Más bien una constructora necesita un muy buen gestor documental, unos canales para que la información sea fluida del campo a la oficina y viceversa. Gente experta en utilizar softwares de simulación 4D y 5D, saber cómo utilizar la información contenida en los modelos para extraer cantidades de obra, optimizar procesos para la generación de cortes de obra basado en los modelos BIM, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no me malinterpretes. Con esto que acabo de decir, no es que una constructora no requiera gente que sepa modelar. Sí, pero como el diseño no es su principal proceso, los esfuerzos iniciales de implementación deberían ser enfocados a cosas diferentes. Y ya para finalizar, el décimo consejo es conseguir consultores para temas muy, muy específicos. De cierta manera, este punto está muy relacionado con el anterior y es que aquí debemos partir de una cosa fundamental. El proceso BIM es demasiado extenso, lo cual hace poco realista pensar que en una empresa va a haber todo el equipo necesario para cubrir cualquier cosa que resulte de un trabajo ejecutado con procedimientos BIM. Claro, no sé es que estemos de pronto en una empresa demasiado grande, pero bajo un escenario normal no va a haber gente para todo. Recordemos que uno de los pilares BIM fundamentales es el trabajo colaborativo, lo cual nos lleva a la idea de que debemos tener nuestros ASES bajo la manga. Y qué mejor AS bajo la manga que unos buenos consultores que sean especialistas en algún tema en particular. Como siempre, espero que te sirvan bastante esos consejos y que hayas aprendido algo nuevo. Déjame saber a ver en los comentarios qué tal te parecieron y si tienes algún otro consejo por aportar. Por acá te dejo otros dos videos muy interesantes para que no te los pierdas. Recuerda que it's free.